Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo podemos enlazar un dominio nuestro en System Como sabes, System tiene varios planes y en todos ellos te deja poner un dominio propio, un dominio personalizado. Bueno, pues te voy a decir cómo puedes hacerlo de principio a fin.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 porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Para esto vamos a empezar de la siguiente manera. Primero nos vamos a dar de alta en System. Si no estás aquí abajo te voy a dejar el enlace. Recuerda que tienes varios planes, el gratuito, el empresarial, el de webinar y el ilimitado. Yo te sugiero que empieces por el startup y si puedes hacer el esfuerzo, fíjate, aquí dice 27 dólares al mes, 27. Pero si puedes hacer el esfuerzo, dale al anual y son 228 al año, te sale como a 19 dólares. Vamos a ponerlo, 228 entre 12 y te sale sí, a 19 dólares por mes, a 19 dólares. Es decir, en lugar de pagar 27, pagas 19 son 6 dólares menos cada mes si te coges el plan anual. Y en los planes, tú ves que tenemos los dominios. Me voy a ir muy rápido. Voy a buscar los dominios dominios personalizados. Uno en el gratuito. 3 en el startup. Diez en el siguiente que es el webinar. Y el limitado, bueno, pues todo es limitado. Para los que me preguntan, yo tengo el ilimitado. Yo tengo todo ilimitado, puedo hacer lo que yo quiera. Pero para este ejemplo voy a usar una cuenta gratuita y así ves que lo podemos hacer también en cuentas gratuitas. Aunque insisto, mi sugerencia es que empieces con el plan Startup que te va a dar más cosas que las de un, un, una cuenta gratuita. Por ejemplo esta, solo un blog y aquí te da 5 y aquí tienes 13 embudos con 15 páginas. Y aquí 10 embudos con 50 páginas, lo cual está genial porque esto no lo consumimos enseguida. Bueno, voy a entrar, voy a iniciar sesión, ¿ves? Esta es una cuenta gratuita y aquí está en ceros, ¿ves? Voy a darle aquí, voy a darle al, a los embudos, tengo estos tres, pero bueno, ahí, ahí están. Y como ves, lo que yo quiero que veas son los dominios. Yo si le doy clic aquí, por ejemplo, en Best Traffic Software, cualquiera, ¿eh? Fíjate que dice Betty Romerito System Slash y el Traffic Software. Dice esto porque este es el subdominio gratuito. Si yo quiero que mi dominio aparezca aquí en lugar de esto, pues tengo que enlazar mi dominio. ¿Cómo lo hago? Pues primero voy a comprar uno. En mi caso lo voy a comprar en Namecheap No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces necesarios Te vas a ir a donde dice Domain Name Search Vamos a darle clic y vamos a buscar un dominio Si tú quieres un dominio genérico puedes poner tu nombre Yo mi nombre ya lo tengo pero así que no lo voy a buscar así Y vamos a suponer que yo voy a hacer cosas para em, inteligencia artificial Así que le voy a poner por ejemplo chat gpt Bad As, por ejemplo que es Para que sea ¿Ves? Y aquí me lo pone Dice a dar. dice que está libre 8 euros, lo es muy baratito ¿Ves? 8, 8, 10, 6 Muy muy baratitos Mírala ahí, es muy baratito 1,86 el X y Z 1,65 el Shop ves como hay super super baratitos este el online 91 céntimos de euro en mi caso porque estoy en, en, en euros el store 91 centavos y así para el ejemplo voy a comprar el más baratito que haya de esto le puedes dar explorar 400 adicionales y aquí dice dos o menos le voy a dar clic aquí en dos o menos en mi caso si tú quieres uno de verdad pon un punto com que no son tan caros. Un punto com está muy bien. Bueno, y ves aquí ya me pone los que son baratitos. 1.60, 1.60, 1.30, 2.2. Había unos de 90 céntimos. Este, por ejemplo, el online. Vamos a ver si hay otro que sea más baratito. Y lo compro por un año. Este otro, el store. Site. Voy a comprar chat gpt whatsapp site por ejemplo. Y lo voy a adicionar al carro. Ves, ahí está. Sin más. Simplemente lo voy a dar al checkout. Y lo voy a pagar. Mi subtotal es de 1.55 por un año, bla, bla, bla. Todo muy bien. Voy a confirmar la orden porque no tengo ningún promo. Y lo voy a pagar. Como ya tengo cuenta, me voy a, a meter a mi cuenta. En mi caso, yo tengo registrado para que todo lo que haga, pues, me lo pague directamente por PayPal. Ya lo he comprado. Ahí está. Eh, orden enviada. 0 de dos ítems. Vamos a esperar que me lo dé. Ya tengo el dominio. ¿Ves? Aquí lo está. ¿Qué sigue? Poner el DNS Bueno, da igual. Mi orden, bla, bla, bla, ya lo tengo comprado. Y se llama Chat GPT Badass, Listo, ya lo tengo. Esta parte te la voy a tapar, pero bueno, ya tengo el dominio. Me voy a mi cuenta. Y ahí en mi cuenta yo tengo mis dominios. ¿Ves? Ya lo tengo ahí comprado. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Enlazar este dominio a esta cuenta de System. Para eso lo que voy a hacer es ir aquí al, a la foto. Y donde dice Settings, bueno, lo vamos a poner en español. Para que lo veamos en español. Me voy a la foto. Y donde dice configuración. Le doy clic a configuración. Y ahí me voy a dominios. Dominios. ¿Ves? Clic en dominios. Y en dominios. Si te fijas. Viene punto Yo. Este lo tengo listo para usar. Pero este es un subdominio. Tiene systemio aquí. Y yo no quiero que diga systemio Quiero que diga chapgpt. Entonces lo que voy a hacer. Es dar clic en agregar dominio. Le doy clic. Y voy a poner el nombre del dominio. ¿Qué nombre? Pues este que acabo de comprar. Este. Este lo voy a copiar. Control C. Copy. Me voy aquí. Lo pego. ¿Veis? Listo. le voy a guardar. Vale. Y me dice que tiene que poner las tres W. Así que lo pongo. 1, 2, 3. Punto, chat, gpt, badass, site. Guardar. ¿Listo? ¿Ves? Ya ha sido creado exitosamente. Pero todavía no está validado. Tengo que validar el dominio. ¿Cómo lo hago? Le voy a dar clic a ver instrucciones. Le doy clic. Y me dice que tengo que configurar estas DNS. Dice que lea el artículo. Voy a abrirlo en una nueva pestaña. Y tengo que poner esto en un CNAME nuevo en este dominio que acabo de comprar. Que es chat. GPT. Badass. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar a clic a manage. O manejar. Clic Y ahí fíjate dónde me voy a ir. No le voy a dar clic aquí, que son los name servers. Ahí no. Me voy a la parte de aquí y donde dice Advanced DNS, le doy clic. Advanced DNS. Ya lo tengo. Y voy a crear aquí un CNAME, porque es lo que me están pidiendo. ¿Ves? Aquí me dice que tengo que poner estos CNAMEs. Este y este. Y este también. ¿Cómo lo hago? Porque no tengo idea qué es, qué, qué poner. Porque aquí me dice, que tengo que crear uno, pero tengo que poner un tipo, un host, un valor y un TTL. Bueno, pues lo primero es aquí dice cómo integrarlo. ¿Ves? Para añadir, para añadir un dominio, foto, bla, bla, bla. Esto ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Y esto es lo que vamos a hacer ahora: añadir los registros. Sí, Name. Te pone ejemplos con Godaddy y OVH. Es muy sencillo hacerlo, la verdad es fácil. Me voy a ir. Fíjate que viene aquí el CNAME número 1. Host 3W. Bueno, entonces me voy aquí. Y le voy a dar a crear uno nuevo. ¿Ves? Add new record. Adiciono. Y dice que tiene que ser un CNAME. Entonces le voy a clic a CNAME. CNAME record. Host es 3W. Porque aquí dice que el host es 3W. Y luego el objetivo es el Cloud Front. Bueno, el objetivo mío es que es el target. ¿Ves? Dice target, objetivo. Me voy a ir a, aquí al dashboard. Y aquí me dice que el sign del 3W, que es este, es este que me pone aquí. Cada uno tendrá su propio código. Pero yo voy a copiar este. Y fíjate que tiene aquí un puntito. Ese puntito también me lo voy a llevar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y le puedo. Ya está. Eh, aquí lo pongo en automático. Y le doy aquí al puntito verde. Listo. Ya está adicionado. ¿Ves? Es este. Y voy a adicionar un nuevo récord Sin name. Este. Sin name. Me voy aquí nuevamente. Sin name. Y dice que el 2. El host es esta parte. El guión bajo y 5 bla bla bla. Me voy a ir nuevamente aquí a mi dashboard. Y esto es el host. Fíjate, atento con este tema, no me pone el nombre del dominio, así que no voy a poner el nombre del dominio. Voy a copiar hasta aquí, hasta este puntito, ¿ves? Todo esto, ahí, sin el nombre del dominio. Lo voy a copiar, me voy aquí y lo voy a pegar en el host. Pegar. Este proceso tienes que hacerlo con sumo cuidado, que no te falte ni un punto ni una coma ni nada porque si no no se va a funcionar, listo y luego el target, aquí me dice que el target es toda esta parte y me voy aquí y copio todo este target completito, copiar me voy aquí y lo pego pegar, listo y le doy clic dice que hay un error que me falta un parámetro, entonces voy a volver a ver qué es lo que no he copiado, vamos a quitar todo otra vez vuelvo aquí, vuelvo a copiar esta parte, simplemente hasta donde dice el puntito, a lo mejor lo que no quiero es el punto, voy a quitarle el puntito, ahí, cojo nuevamente la otra parte que es desde el guión, todo completo, control C, y lo vuelvo a poner aquí, y le vuelvo a dar aquí, ahora sí, ya está, entonces aquí lo que hice fue quitar este puntito. El puntito no. Todo esto sin el puntito final. Listo. Ya lo tengo todo ahí. Aquí ya está. Entonces me voy a ir aquí. ¿Qué puedo hacer? Está la, la validación pendiente. Ellos lo van a validar en, en breve tiempo. No tardan mucho. Y cuando esté validado, bueno, pues ya lo puede, ya podría hacer cositas. Le voy a dar clic aquí. Puedo configurarlo, le doy clic en configuración, puedo poner el favicon, poner unas credenciales específicas para, para mi sitio, puedo poner el API de conversiones de Facebook, el pixel y el token, y puedo poner el logotipo. Ya lo tenemos y vamos a esperar a que nos validen el dominio. Bueno, pues han pasado 12 horas aproximadamente, me voy a ir nuevamente a la configuración, 12 horas, me voy a los dominios, estamos en los dominios. Míralo, ya lo tenemos. ChatGPT va a dar site. listo para usar. Ya lo tengo listo para usar. Y si te fijas, ya no tiene el System IO. Ya está el dominio normal, como si fuese, vamos, normal. Y ya que lo tengo, ya lo puedo usar para mis embudos. Por ejemplo, me voy a ir aquí y yo he hecho mis embudos o mis funnels. todos en el, por ejemplo, Short Magnet Global. ¿Ves? Este, si te fijas, dice HTTP Betty System y el numerito este. Yo puedo cambiarle esto, ¿eh? Esto se lo puede cambiar. Si yo quiero que este túnel esté en otro lado, le voy a decir aquí, le voy aquí y en esta parte donde dice visualizar, duplicar, compartir configuración, le doy a configuración y ahí me va a decir dominio del túnel en donde lo quiero. Yo aquí ya tengo este y tengo el chat que te das. Le doy aquí, clic. Bueno, antes de eso, le voy a poner tal como está para que tú lo veas. Le doy clic. Y le voy a dar aquí a ver. Ahí está. Un believable bla, bla, bla, bla. Este es un demo. Y quiero que veas esto. ¿Ves? Ahí está. Listo. Me voy nuevamente a System. Me voy a la lista de túneles. Me voy aquí a donde dice configuración elijo el otro y le doy a guardar listo, ya ha sido modificado con éxito, le voy a dar clic nuevamente aquí, le voy a dar clic a ver, mira ves ya está aquí, chat gpt badass site, clic y ahora estará en mi dominio, chat gpt badass site, listo y así de sencillo es poner un dominio personalizado en system.io ¿Ves aquí que con tu plan gratuito puedes usar un dominio y a partir de los planes de pagos ya puedes usar 2, 3, 4, 5 o varios dominios, tantos como tú necesites. ¿Y qué quieres que te diga? Es mucho mejor tener un dominio personalizado a tener un dominio genérico como los que nos regala System. Es bueno. Es bueno tenerlo. Pero es mejor un personalizado. Imagínate que aquí. En este por ejemplo de Hotmart. Que yo voy a vender algo. Y sea Romerito System. yo Bla bla bla. En lugar de poner yo. Por ejemplo. HotmartPro.com Hay una diferencia. Y esto no te preocupes. Que tú lo puedes cambiar. Por ejemplo. Ahí le voy a poner. Hotmart. magnet. Es muy largo. Pero bueno. Es simplemente para que veas que se puede le doy aquí en el botón verde de guardar túnel y ahora se llama así. Lo que pasa es que normalmente hacemos tantos embudos que le dejamos el nombre como sea. Le doy clic aquí y vamos hacia abajo. ¿Ves? Y me pone esto. Pero sigue siendo este subdominio. Si yo lo cambiase, bueno, pues sería el dominio que yo hubiera elegido para este embudo. Muy sencillo y, y muy indoloro. Recuerda, te vas aquí a donde está la configuración, donde está tu foto dominios, aquí le das a agregar dominio, el nombre del dominio, si tienes dudas, le das a leer este artículo, en leer este artículo ya te ponen todo el paso a paso, ves aquí esto, y hay una imagen, que quiero que veas esta, la voy a abrir en una página nueva, ves aquí te dicen, voy a ampliarla un poco, el CNAME 1, este es el host, solamente las 3 W, este es el target u objetivo, estos tres y luego el CNAME2, este es el host2, todo esto, desde el guioncito bajo hasta antes del puntito. Y el CNAME es todo incluyendo el puntito. Aquí también incluye el puntito. Bueno, ahí ya tienes todo el proceso, lo hemos visto juntos. Has visto que es muy sencillo realmente hacerlo. Tú hazlo con tu proveedor de dominios, porque yo no tengo hosting en Namecheap. En Namecheap solamente tengo el dominio y con eso es suficiente para tener un dominio personalizado aquí si ya no lo quieres te vas aquí nuevamente y le das a eliminar y en cuanto le des clic a eliminar bueno pues ya no va a estar este dominio solo va a estar el subdominio y el embudo que estaba ahí en el dominio pasará al subdominio en forma automática bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado este vídeo de cómo enlazar un dominio personalizado en System.io que puedas verle toda la utilidad y sobre todo que te suscribas y aproveches todas las ventajas que tienes con esta herramienta todo en uno que te da no solamente dominios personalizados, sino que te da también email marketing, te da landing page, te da webinars, te da un montón de cosas dependiendo del plan en el que tú lo tengas. Aquí abajo te dejo el enlace para que te suscribas y te recomiendo, es una recomendación mía, que empieces con el plan de Startups. El plan de Startups, que te da un montón de cosas más, sobre todo te da un poquito más de dominios, te da la posibilidad de tener más cursos, automatizaciones, te da bastante más cosas. El limitado, bueno, eso sería ideal si te dedicas al 100% en esto. Yo tengo el ilimitado, desde luego. Y tú puedes empezar con el Startup, que es muy, pero que muy bueno, a un precio de 27 dólares. Pero ojo, ojo, si tú le pones anual fíjate que son 228 dólares por año por año es decir en lugar de pagar 27 dólares a ti te saldría a 19 dólares al mes 19 dólares por todo esto solo 19 dólares al mes lo mismo el webinar si tú lo pagas mensual son 47 dólares pero si lo pagas al año te sale muchísimo más barato y el ilimitado anual pues ni se diga de, co de cobrar 97 dólares al mes a 828 al año que sale a menos de 80 dólares por... bueno marketer lo dejamos hasta aquí te agradezco mucho el tiempo que tomaste para ver este vídeo te recuerdo nuevamente que te dejo los enlaces aquí abajo guarda este vídeo porque seguramente lo vas a consultar más de una vez compártelo con tus amigos emprendedores y recuerda que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos